La senadora Jiménez. Sí, gracias, presidente. Señorías, el agua siempre ha sido un bien preciado y, desgraciadamente, no siempre abundante en tierras valencianas. Desde la antigüedad, por ello, fue necesario regular y ordenar el riego para administrar y aprovechar ese bien tan valioso y tan necesario como es el agua. Con esta iniciativa, que ya les adelanto que mi grupo apoyará, se pretende el reconocimiento oficial de dos destacables tribunales delgantes que, desde tiempo inmemorial, sirven al interés de Yauradors, de la huerta valenciana y de sus comunidades, el juzgado privativo de aguas de Orihuela y el tribunal del comunero Rollet de la Horta de Aldaia ambos comparten la condición de ser tradicionales y consuetudinarios. Señorías, al igual que el Tribunal de Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, ambos ya reconocidos en la legislación española en su momento, estos tribunales presentan rasgos comunes que los caracterizan y convierten en verdaderos tesoros de nuestro patrimonio cultural e histórico su origen ancestral, su función y capacidad de resolver conflictos de manera oral, rápida y pública, la elección democrática de sus miembros y, sobre todo, que sus decisiones están basadas en una costumbre que se ha convertido en derecho. Por eso creemos que es justo positivo que nuestro ordenamiento jurídico reconozca estos tribunales, porque las normas consuetudinarias son normas básicas, culturales e históricas y, además, como ustedes saben, una de las fuentes del derecho. Por lo tanto, y como ya se ha dicho, este tipo de tribunales tan antiguos, que forman parte de nuestro patrimonio cultural y jurídico, tanto el del Comuner como el de Orihuela, tienen un papel de símbolos visibles de sus comunidades. Para el País Valenciano ha sido muy relevante la existencia de estos tribunales y de estas prácticas ancestrales, que son resultado del buen hacer de Yaurador Valencians que supieron ordenar y regular un tema siempre conflictivo, como es la distribución de un bien escaso, como es el agua. Cumplen, por lo tanto. Un importante servicio como instrumento necesario para ordenar la pacífica y equitativa distribución de las aguas entre los usuarios y para prevenir infracciones. Su existencia y su reconocimiento oficial merece valorarse como la recuperación de un valioso patrimonio cultural y jurídico, como decimos. El Tribunal de la orilla de la Horta de documentado desde 1.200, pero cuyo origen se pierde en el tiempo, además de desempeñar funciones jurídicas, es transmisor oral de conocimientos ancestrales. Contribuye activamente a la cohesión de las comunidades de regantes e incluso, señorías, aporta al acervo lingüístico la riqueza de un vocabulario especializado propio, salpicado de palabras de origen árabe. En definitiva, el Tribunal del Comuner es depositario ancestral de una identidad local, a la vez que brinda un servicio de gran importancia para la población y para su entorno territorial. Por su parte, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Como también se ha dicho, dirige en la Vega Baja la gestión del agua que se emplea para el riego tradicional, el llamado amanta o por inundación, y tiene como función también administrar la distribución de los recursos hídricos desde las presas del río Segura a través de las acequias hasta los huertos. Además de impartir justicia en la huerta del Segura, esta institución ancestral tiene, por tanto, un valor ecológico y patrimonial, pues contribuye a poner en valor y salvaguardar un sistema de regadío tradicional milenario, un sistema complejo y a la vez sencillo de acequias, norias y azarbes, con el que se consigue un máximo aprovechamiento del agua, ya que posibilita que los sobrantes de este recurso tan valioso como escaso se reutilicen una y otra vez. En conclusión, señorías, este tipo de tribunales tan antiguos forman parte de nuestro patrimonio cultural y jurídico y debemos protegerlo y salvaguardarlo. Son, además, tribunales de participación ciudadana, a la vez que depositarios ancestrales de una identidad local y regional. Y, por lo tanto, su labor, tanto por su labor como por su valor simbólico, merecen ser reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Por todos estos motivos, nosotros vamos a apoyar esta moción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senadora Jiménez.